Hasta ahora hemos, Vamos a hacer a continuación el cálculo del condensador. Mirad, ¿la bobina en que influía? La bobina ha influido en el rizado en corriente, puesto que hemos calculado nosotros el incremento de suele como y máxima, bueno I mínima, y a partir de ahí hemos calculado y el máxima y el mínima y el rizado en corriente con el valor de la bobina, o al revés. ¿Cuál es el valor de la bobina que hace que me dé un rizado incremento de Isuele menor que tal valor? El condensador lo que hace es filtrar tensión. Y por tanto va a influir sobre el rizado de la tensión de salida. Bien, vamos a suponer que el rizado de la corriente, ten en cuenta que nosotros tenemos un condensador en paralelo con una resistencia, y vamos a considerar que todo el rizado, toda la componente alterna, se va por el condensador a tierra y nos llega la carga. Y por la resistencia solo se va, en este caso, la componente continua la I su L, sería I sub C que es la componente alterna más I sub R que es la componente continua. Nosotros tenemos la, la corriente que circula por la bobina tiene una componente continua y una componente alterna. Idealmente suponemos que toda la componente alterna se va por el condensador y solo deja pasar la componente continua I sub R. Por I sub C se irá esa señal en amarillo que es una, es una señal alterna que es el rizado, y la señal continua, que vamos a suponer que es una señal ideal continua que circula por la resistencia. La suma de esas dos me da la que circula por la bobina. Esta es la premisa que vamos a utilizar para hacer el cálculo. Y suele la intensidad que circula por la bobina es igual a la intensidad de la resistencia, que es la componente continua, más la intensidad por I. Bueno, la intensidad por resistencia es U sub cero partido por R. Está claro, ¿no? Bien. El rizado de la corriente por la bobina genera un rizado en tensión en el condensador. Mirad, yo voy a dibujar la tensión en este modelo de la bobina, esta era, este era la parte positiva y esta era la parte negativa, y esto sería eh, la intensidad instantánea por la bobina, que va desde un valor mínimo hasta un valor máximo, y que tiene además un rizado aquí, en corriente, ¿verdad? En, en duranterón. Va aumentando de mínimo a máximo y durante el off, ahora se descarga la energía, va de valor máximo a valor mínimo. Bien, eh, esa intensidad cuando circula eh, la componente alterna por el condensador crea una tensión de esa manera. Para el semiciclo positivo, en este caso para la parte de energía positiva, que es cuando está el condensador cargándose, en este caso, la energía de, de la bobina positiva y la energía que se ve en este caso de la bobina, que sería la parte negativa, que es cuando el condensador se está descargando. Eso me genera una. ¿Cuándo se está descargando el condensador? Pues cuando no tenemos fuente primaria y ahora toda la bobina se ve energía y el condensador también. Eh, tenemos un rizado, como vemos aquí, en tensión, incremento V su cero, que viene dado por el valor del condensador. La pregunta es: ¿qué valor tiene que tener el condensador? para que me dé un rizado incremento de V de tanto. Bien. Una de las especificaciones de una fuente de alimentación es el rizado máximo en tensión. Normalmente tenemos que suponer que no llega a ser corriente de continua, nos vamos al límite, consideramos el rizado en corriente y después ajustamos a la especificación del rizado en tensión. Ahí tenemos la forma de onda completa que hemos visto ahora mismo, de la corriente en extremo de la bobina, que estaría aquí, y la corriente, la tensión, en extremos del condensador. Veis que el rizado de la corriente por la bobina, es que le provoca un rizado en tensión en extremos del condensador. Conocido el valor de L, para que me dé un rizado en corriente, tomo el valor del enunciado de rizado en tensión, y calculo cuánto debe de valer C. Ahora, a continuación, vamos a ver cuál es la fórmula que me da el valor del condensador en función... ...de los demás valores, de L y de incremento de V. Bien, mirad, vamos a considerar la, la cantidad... ...incremento de Q igual a C por incremento de V... esto sería el valor de la, la carga que toma un condensador... ...es el incremento de tensión por capacidad. O incremento de Q igual a I por T, también se puede calcular. Incremento de Q positivo es igual a intensidad por tiempo. Y vemos que eh, si yo veo cuánto vale este tiempo en que está en positivo la corriente corresponde, corresponde con medio periodo. Se puede ver eso porque un periodo sería desde este punto hasta este punto. ¿Vale? Y esto corresponde a medio periodo exacto. Entonces, el área positiva tiene que ser igual al área negativa. Los dos trofitos de área que tenemos negativo serían este trozo y este trozo tiene que ser igual a este trozo que tenemos aquí para que la corriente, eh, bueno, para el realizado en corriente sea bueno, el revisado, bueno perdón, la... El incremento de tensión sea cero. Incremento de tensión igual a incremento de Q partido por C igual a I por T, hemos dicho. Incremento de Q igual a incremento I por incremento de T. La otra fórmula, ¿no? Esto, si nosotros calculamos, en este caso, el área de este triángulo, que es, eh, Sería... un medio de la base por la altura, que sería en este caso el, el, toda esta área positiva tiene que ser igual a esta área negativa, hemos dicho. Un medio de la base, que sería este medio, por la altura, sería en este caso incremento de y suele partido por 2. Esto, esto me daría incremento de tensión. Este incremento de tensión que tengo aquí. Durante el t -off, en realidad es muy parecido al rizado, el incremento de, de corriente, se puede calcular como este valor. Y sustituyendo aquí, vale bueno, esto lo he hecho para TOF, lo puedo hacer para t si quiero también. Sustituyendo obtengo el valor del de rizado en función de la tensión de salida, de la bobina, del condensador, ...y del ciclo de trabajo. Bien, esta sería la forma en que calculamos... ...el valor de, del rizado de tensión. Esto sería el caso de corriente continua y continua ...que hemos visto antes. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Cuando nos acercamos dejamos de tener corriente continuada y pasamos a tener corriente discontinua. Esto ocurre. Primero, cuando bajamos el valor de la bobina, mirad, la bobina, ¿en qué incidía: La bobina incide en el rizado, en, en este caso el rizado en corriente. Incremento y suele. Si la bobina es muy pequeña, va bajando, va aumentando el rizado. Y si va aumentando el rizado, Va disminuyendo. Bueno, la, la error medio para parece constante, la I sub 0. Pero el rizado puede ir disminuyendo. Y puede llegar a un momento en el cual la corriente está en el límite. Justo cuando I sub 0 es igual a la mitad del rizado, estamos en el límite. Si continúo disminuyendo la bobina, la corriente se hace discontinua. Si bajamos el valor de la frecuencia, pues también aumenta los tiempos y por tanto aumenta el valor mínimo. Existe una cosa que se llama frecuencia mínima para que la corriente sea continuada. Y también, manteniendo constante, para una bobina una, una bobina igual, constante, si yo varío la resistencia de carga, varía la, la I0, que es V0 partido por R, variando la resistencia de carga, puedo variar I0. Y si varía I0, pues varía, en este caso, Va bajando el valor mínimo de la corriente hasta hacerse cero. Tenemos estos tres casos, ¿verdad? El caso en que la pendiente, en que la intensidad mínima se haga cero, porque he bajado mucho la bobina, es lo que nos daría el valor de la bobina crítica. El caso en que he bajado mucho la frecuencia y nos daría una intensidad mínima cero, sería frecuencia crítica. Y el caso en que la, aumentamos mucho la corriente, disminuye el valor medio y por tanto la, la, la, la, la, la, la intensidad mínima se puede hacer cero. Esto es lo que se llama en este caso resistencia crítica-corriente crítica. Nosotros vamos a basar en el caso de la bobina crítica para determinar el valor necesario de la bobina para que el sistema nunca se haga cero. Mirad, si el caso límite es cuando aquí la corriente mínima se hace cero, Pues si este es el valor que me salía a mí de la inductancia mínima, que era igual a I sub 0, lo he dicho, que es I sub 0 partido por R, menos incremento de I sub L partido por 2, ¿vale? I sub 0, menos incremento de I sub L partido por 2, despejo, y esto me sale el valor de la inductancia mínima que tengo que colocar. Para que la corriente nunca se me haga discontinua. Para que la corriente nunca.